Continuamos con el fogueo de candidatos de la Red Ciudadana Partido X. Eh, tenemos aquí ahora Joaquín Pagola Abad. Sí, nos habían pedido en este proceso de, de trabajo que estamos haciendo que explicáramos por qué la Red Ciudadana, por qué Europa, por qué nosotros, cuáles son nuestras competencias. ¿Por qué la Red Ciudadana? Muy posiblemente un día se escribirá... Eh, ...la historia de este prototipo... cómo un grupo de ciudadanos... ...que no se conocían... ...previamente decidieron ponerse en contacto... ...conocerse y trabajar juntos... ...se harán teorías... ...y quizás explique que fue... ...la reacción... ...ante la toma de decisiones de los partidos... ...y de los gobiernos en contra de la mayoría de la población... Eh, ...la clave quizá no sea tanto por qué... ...sino para qué... ...para qué un grupo de personas que no nos conocemos, hemos decidido ponernos a trabajar, trabajar en red e intentar cambiar el estado de las cosas. Lo que pretendemos no es conseguir dos escaños en las europeas, lo que pretendemos es cambiar la agenda de este país. Nuestro objetivo es implantar democracia y punto. Una nueva hoja de ruta que nos permita tener una democracia que sea, que tenga y sea de calidad y que merezca ser llamada democracia. Eh, con DIP, democracia y punto, y los cuatro mecanismos que proponemos, esperamos incorporar cambios reales en la forma de hacer política en este país. ¿Cómo se trabaja? Si alguien ha estado cerca de un político, os contará que... ...las chaquetas, los bolsillos de su chaqueta están cosidos. Los políticos llevan todas las chaquetas con los bolsillos cosidos... ...para que no les hagan arrugas. No llevan bolígrafos, no llevan nada. Eh, ¿Por qué? Es una cuestión simplemente de imagen... ...pero es fundamental en el trabajo de los políticos. Si, alguien, si tuviéramos más tiempo y os pudiera contar cómo se trabaja en esta red pues eh, podríamos hablar de cómo trabajamos en los procesos colaborativos, cómo generamos los documentos, cómo, son la, cómo es la metodología, cómo es el método por el cual nos hemos ido involucrando todos. Yo os quiero contar cómo me involucré en este proyecto. Eh, participé en, el, en la elaboración del proyecto Democracia y Punto, en los comments y pude ver cómo se incorporaban en el documento final párrafos, ...y partes que había escrito yo. Aquellos que no había escrito yo los habían escrito otros y me identifiqué completamente con lo que ahí había escrito. Después de participar en el documento de Democracia y Punto, fui invitado a una reunión, una reunión en Madrid, en un hotel... ...y en esa reunión me encontré con personas que no conocía y aquella reunión se interrumpió varias veces porque estaban haciendo una carga a la policía en la Plaza de Atocha. ...y pudimos eh, cambiar impresiones y desde aquel momento estoy comprometido con este proyecto. ¿Por qué Europa? No podemos, no podemos no estar en estas elecciones. Por un lado, por una cuestión de oportunidad. Estas elecciones europeas eh, son el único tipo de elecciones... ...en que son de circunscripción única, con lo cual todos los votos valen lo mismo... ...en todo el conjunto del Estado, con lo cual vamos llamados a participar a estas elecciones. Eh, nuestro objeto no es obtener uno, dos, tres diputados. Lo que queremos hacer es un cambio real, un cambio real de las cosas que están pasando en nuestro país... ...y probablemente alguien pensará que nuestros objetivos fundamentalmente es conseguir ser una categoría política y cambiar la agenda de democracia y punto, en la forma de funcionar en la democracia de, de este Estado. Imaginemos por un momento que consiguiéramos cinco diputados en el Parlamento Europeo, no tengamos ninguna duda de que eso va a ser un bombazo. En el caso de que obtuviéramos muchos más, pues sin duda el Parlamento Europeo es un espacio en el que hay muchos recursos, donde se toman muchas decisiones y esas decisiones, ...afectan a las políticas reales que tenemos en nuestro país. ¿Por qué me planteo estar en este proyecto? ¿Por qué me presento como candidato? Porque en cierto sentido no tengo ninguna presión, no me genera ninguna presión. Cualquiera de mis compañeros son competentes, la lista es competente. La gente que está en la lista es lo mejor que está en la red... ...y la gente que está fuera de la lista es lo mejor que hay en la red hay gente tan competente dentro de la lista como fuera de la lista, en ese sentido no siento presión. Por otro lado, siento mucha presión y es la presión de defraudar a la gente con la que estoy trabajando y que está levantando un trabajo espectacular. De ahí viene toda la presión. ¿Cuáles son mis competencias? Bueno, en estos momentos trabajo en la Comunidad de Madrid, soy personal laboral de la Comunidad de Madrid, en políticas activas de empleo, en una unidad de evaluación. Soy jefe de un departamento, tengo personal adscrito y llevo muchos años trabajando en empleo a nivel regional y he tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos europeos. De alguna manera podríamos decir que mi competencia tendría que ver con las políticas de empleo y las políticas de formación. Y como muy bien decía uno, uno de los candidatos esta mañana, cuando eres competente en cualquier cuestión, eh, estás muy afectado por las directivas comunitarias y conoces muy bien los programas comunitarios y los programas de financiación con los cuales hacemos las políticas en este país. En ese sentido, conozco eh, los programas que nos afectan en empleo y las posibilidades y los límites que tienen en estos momentos. Tuve la suerte, cuando tuve 16 años, de estar un mes en Estrasburgo, en un curso de francés intensivo en el Centro Europeo de la Juventud, con lo cual ya en ese momento empecé a conocer las estructuras políticas en Estrasburgo y Bruselas y ya desde ese momento pues he tenido conexión con distintos programas. Lo más reciente que hice últimamente fue trabajar en Argelia, ...en un proyecto de cooperación al desarrollo, de cooperación gubernamental... ...en políticas de empleo y sí creo que soy competente para trabajar en francés... ...en equipos profesionales en francés y poder escribir, poder eh, hablar, negociar... ...y producir documentación en francés. Mi inglés, como todos los que trabajamos... El inglés es fundamental en toda la documentación técnica, pero mi inglés es más defensivo. En cualquier caso, tenemos todos claro que en el Parlamento Europeo cada uno de los diputados, en el caso de que estuviéramos allí, siempre hace los discursos en el idioma de origen, sería en castellano los idiomas. Cuando hay una negociación, las negociaciones legislativas siempre se hacen en tu propio idioma, digamos, para no dar ventajas. A, por una cuestión lingüística y realmente son los asesores los que tienen una competencia lingüística más fuerte. En cualquier caso, eh, el trabajo que podríamos desarrollar allí sin duda será un trabajo en equipo. Y me pongo a vuestra disposición a las preguntas que consideréis. Bueno, pues vamos con las preguntas. La primera pregunta viene de la web eh, y es de la competencia específica, creo, de empleo para Joaquín Paola. Todos conocemos los casos de fondos europeos de parados de larga duración, mal utilizados y en muchos casos denegados para posteriores convocatorias para España como sanción. ¿Qué análisis tienes al respecto y solución? ¿Consideras que la formación debe seguir en manos de sindicatos y, pat y patronal? Perdón. Bien, los temas de empleo, por un lado, son muy, muy complejos y tienen mucha terminología y tienen eh, muchos matices y, como muy bien decimos muchas veces en la red, en los matices está el diablo. Por un lado, parece que las políticas de empleo son complejísimas y, por otro lado, probablemente las políticas de empleo son bastante simples. Tenemos muchísimos fondos. En muchos casos, lo que hay que conseguir hacer en empleo es simplemente hacer lo que decimos. Hay muchos programas que están ensayados, hay muchas soluciones que ya existen. Y quizá lo más, entre comillas, revolucionario es que hagamos exactamente lo que decimos. Y hay una experiencia muy dilatada en programas en Europa. Como en muchas otras cosas, en nuestro país y también a nivel europeo y a nivel de políticas de empleo, el gran problema es, uno, la transparencia. Muchas veces se han generado políticas con actores que llegan a acuerdos en los que establecen formas de actuar que, en las, digamos, en la palabra, son fabulosas y, sin embargo, el ciudadano no está presente. No está presente, no hay mecanismos de transparencia y no hay mecanismos para poder comprobar cómo son las cosas realmente. El que en las políticas activas participen los agentes sociales es muy positivo. Otra cosa es si realmente los fondos de empleo, que son muy importantes, se están dedicando a políticas de empleo. Y luego necesitamos, como en otros temas que ha levantado la red ciudadana, necesitamos auditorías. Auditorías, revisión... ...y aplicar la mirada del ciudadano a todo lo que se está haciendo. No sé si he sido muy concreto, pero ahora mismo en el departamento que yo estoy de evaluación de políticas... ...se están levantando situaciones lamentables sobre la, el destino de los fondos y el uso de los fondos. Bien, el planteamiento que tiene la red ciudadana en los temas de empleo es muy clara. Las políticas de empleo pueden ayudar, sin embargo, el empleo se genera desde las pymes... Desde los autónomos y los programas de empleo tienen que ayudar, no son toda la solución. Aún así, los fondos comunitarios que existen en políticas de empleo son importantes y habría que movilizar más. Y esos fondos tienen que, tener, tienen que ser observados por los ciudadanos y tendrían que ser transparentes y poder llegar a toda la información para que realmente se destinen para lo que son. Por ejemplo, en el tema de inmigrantes y empleo, tenemos que hacernos a la idea de que en Europa en los programas ECO, que son los programas de ayuda humanitaria, tienen tantos fondos como todos los programas del Banco Mundial. O tantos fondos como todos los programas de todas las agencias de Naciones Unidas. No es el problema a veces no es tanto de fondos sino de políticas y orientación de los fondos. Y probablemente en políticas de empleo no será tanto que estén o no estén los agentes sociales que tienen que estar, sino cuál es el papel que cumplen en relación con los fondos. Y en ese sentido eso no es una cuestión de uno, sino que será realmente un trabajo de esta red. Si somos capaces de implantar transparencia, wiki gobierno, wiki legislación, sistemas de control y transparencia, va a ser muy fácil resolver casi todos los problemas. Siguiente pregunta, eh, viene de la web también. ¿Hay alguna previsión del impacto que puede tener el Partido X en las elecciones al Parlamento Europeo? Y contesta, por favor, con este micro, que parece que este no... Si sí, tenemos un, una previsión del impacto, es la pregunta. Bueno, como todo el mundo sabe, nosotros... Eh, estamos trabajando en la red de forma voluntaria y no tenemos equipos profesionales. Somos profesionales, pero no tenemos equipos eh, de marketing y de sondeos que costosos para poder eh, analizar cuáles van a ser la previsión de nuestros resultados. Realmente, la previsión de nuestros resultados no es nada fácil de hacer. Realmente, todavía no somos una categoría política. Las encuestas de demoscopia ni nos incluyen en la pregunta. Con lo cual, eh, estamos ante una situación fantástica. Nadie espera nada de nosotros y tenemos un gran recorrido para obtener fabulosos resultados, claro. Otra pregunta, en este caso viene de Facebook. ¿Es imprescindible la separación Iglesia-Estado para un gobernar independiente? Eh, hay muchos temas que en la red ciudadana... ...no se han tratado en profundidad... ...y no se han establecido en los documentos colaborativos... ...con lo cual no tenemos una posición como red... ...o no está escrito, no está explicitado... ...pero ninguno de los debates que se pudieran producir... ...están eh, vetados en un, nuestro sistema de democracia y punto... ...con lo cual ese se tendría que eh, trabajar en profundidad... ...pero está claro que en nuestro marco constitucional... Se supone que somos un estado acofesional y, y tenemos una descripción muy clara de lo que eso significa. Otra cosa es cómo se está aplicando. Eh, es imprescindible... No, perdón, este ya está. Eh, ¿Qué queréis decir cuando afirmáis que sois un partido que propone una ruptura? Nosotros, cuando decimos que somos un partido, primero, que no somos un partido, que somos una red y el partido es un instrumento y un mecanismo con el que queremos influir, cuando decimos que queremos hacer una ruptura es queremos hacer una ruptura con el estado de la situación de, de lo que se está viviendo en estos momentos. Sin embargo, todo lo que planteamos son cuestiones ejecutables y que no tienen dificultad de aplicación. No estamos planteando en los cuatro mecanismos, solo uno de ellos, eh, que serían los referéndums vinculantes, es donde tendríamos que hacer un cambio eh, en la Constitución, un pequeño cambio en la Constitución. El resto de los mecanismos, algunos de ellos simplemente es cambiar el reglamento del Congreso y otros de ellos es simplemente hacer una serie de introducciones legislativas, con lo cual no somos realmente... Eh, no estamos haciendo un planteamiento de cuestiones o mecanismos que sean de difícil implantación y nosotros trabajamos con lo que hay y trabajamos con el marco que hay. Y cuando tengamos los cuatro mecanismos implantados, pues someteremos a… entendemos que se darán las condiciones para producir muchos más cambios. Y por último, una pregunta eh, priorizada en la web… ¿Sería capaz de enumerar algunas de las medidas que plantea la Red Ciudadana Partido X en relación a las políticas de empleo? Sí. Lo que estamos planteando en políticas de empleo, primero, es un apoyo a las pymes, un apoyo a los autónomos, para que tengamos unos sistemas similares a los que tenemos en, en otros países de europeos. Y nos estamos planteando cómo tendrían que ser todas las actuaciones europeas, en relación a las europeas, en, las, en los proyectos de empleo y, concretamente, educación en Europa... ...que es uno de los grandes proyectos que hay, que tiene muchísimos fondos. De igual manera, en la Agenda 2000, 2020 están planteados muchísimos objetivos estratégicos. De hecho, es, la, el, es el eje estratégico de la política europea en políticas de empleo y ahí estamos eh, planteando que, ti, que tenemos... Que influir para que esa agenda sea real y efectiva y que se complemente con las políticas de empleo que queremos en este país. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín. Enseguida volvemos con el siguiente candidato o candidata.